Hola, buenos días y buenas tardes. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista. Y bueno, tengo que decir que aquí no estamos. Quiero anunciarles a todos y todas, a todo mi público, que eh, me voy a ausentar de la radio por largo, largo, largo tiempo. Sé que está Bolivia atravesando un nuevo momento de crisis política. Y sé que cuando se dan momentos de crisis, Radio Deseo ha sabido jugar un papel diferente. No me voy por la crisis, pero lamentablemente las cosas han coincidido. Estoy invitada al, a la Feria del Libro Insurgente en Ecuador, y también estoy invitada a una serie muy importante de eventos culturales en España. Y es por esa razón que me voy a ir largo, largo tiempo, porque regreso de Ecuador y me voy prácticamente de inmediato a España. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede también es que yo, por eventos culturales, gano El salario que me corresponde al co a la totalidad de la gestión 2022. Con lo cual para mí es la única manera de resolver la atención a eventos culturales que me dan un escenario de debate, de temas diferentes, que me dan un escenario de encuentro, en muchos casos mundial, en otros casos artístico, parcial, etcétera, etcétera, que yo necesito para alimentarme y ver las cosas desde una perspectiva que no sea tan solo, tan local. Pero al mismo tiempo, muchos de esos eventos me posibilitan la garantía de mi sustento para todo el 2022. Yo siento que les debo esa explicación, porque de pronto se va a la María. Eh, siento que les debo esa explicación, sobre todo que le debo esa explicación a mi público. Ya de todas maneras, eh, tanto desde España como desde Ecuador, yo voy a estar compartiendo muchos de los debates, muchos de los eventos en los cuales voy a estar, pero mi garganta es un órgano sexual que es nuestro programa, que es este programa que me interesa, que me gusta tanto, queda suspendido en el aire, hasta el próximo año. Creo también que eso es muy sano, a pesar de la crisis en la que está entrando la sociedad boliviana, una crisis totalmente irresponsable. ¿Por qué es sano? Porque es sano callarse. Es sano reencontrarse con el silencio. Para volver a salir con nuevos esquemas, con nuevos temas, con nueva fuerza totalmente renovada. Así que la audiencia de Radio Deseo se queda eh, en las mejores manos porque hay excelentes programas en esta radio, pero sin mi garganta, es un órgano sexual, hasta dentro del 2022. Este es una, esta es una despedida de largo, largo aliento. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Durante todo este 2021, muchísimas gracias por haber acompañado con toda la fuerza, con toda la polémica. Ustedes eh, se habrán dado cuenta que lo que menos me interesa es eh, ni el halago, ni el aplauso, ni la legitimación. Eh, a mí lo que me interesa es abrir discusión. Y creo que en eso, este programa y esta radio y esta voz, que es la mía, eh, se ha ganado una flor. Porque si hay algo que sabemos es armar la bronca. Si hay algo que sabemos es armar la discusión. Descansen de mí hasta el 2022.